Pasa, con Pitruenos, compitruenos? ¡Compitruenas! ¡Bienvenidos a Pokémon Espada! VG de que. ¡Bienvenidos chicos a esta increíble serie! ¡La mejor serie que vais a ver de Pokémon Espada y Escudo! ¡Chicos! Eh, estoy eh, temblando, estoy nervioso porque no sabéis el pedazo de juego que vamos a jugar. Me pongo los cascos y empezamos. con ¡Compitruenos! Fijaos, lo primero, elegir chico o chica. Esta vez vamos a ser chica porque ya fuimos chico en la serie anterior de Pokémon Escudo. Y ahora pues me apetece ser la chica y ver los peinados y, y toda la historia. Además de que si juegas como chico en, esta, en este juego, puedes eh, transformarte en Gladio con la ropa. Y si juegas como chica te puedes eh, transformar en, en Lilia, ¿vale? Así que me apetece ser un poco Lilia. Y la pregunta es, ¿cuál es? ¿Cuál sería más Lilia? yo Creo que esta, ¿no? Es la que más se parece a Lilia Así que vamos a hacer esta, porque me sale a mí, chavales Nombre, eh, Eka ¿no? Obviamente, como, como, como siempre, un poquito más De, de lo de siempre, ahí está, Eka Vamos para allá, hermanos, en efecto eh, Vais a flipar Y vais a flipar desde el minuto Uno, chicos, todavía no está completa La ROM, iremos eh, viendo Mejoras conforme vayamos avanzando En la serie, pero es que, chicos O sea, mmm, no sabéis No sabéis, preparaos No, no, preparaos se viene, ¿eh? No, no, empieza ya, ¿eh? Penséis que no? Empiezan ya las sorpresas. ¡Hola, compañero! ¿Qué pasa, hermano? Madre mía, tengo mucho que explicar, ¿eh? Tengo mucho que explicar, tío. De lo que es la serie, de lo que es el loque, de lo que es todo. Pero es que quiero, quiero empezar ya. Quiero darle ya caña, compañeros. A ver, señor. ¿Me vas a decir quién eres? Porque no sé quién eres. ¿Tú quién eres? Explícamelo. ¡Vamos! ¡Mira! Me dejo llevar por emoción, para aquellos que aún no me conozcan, soy Masuda Junichi Masuda! ¡Ojo! Este es Masuda, no he podido cambiar la skin, ¿vale? Me gustaría cambiar la skin, pero eh, no he podido, así que ahí está Disfrutemos del espectacular combate que nos deparará Folagor, el gran campeón ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Folagor con el pelo rosa, hermanos! Like, ¿qué pone ahí? ¿Pone like? Like, dejad un like, compañeros, dejad un like Con su Charizard rojo ¿Ese Chalezar rojo, hermanos? ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¿Y a quién se enfrenta? ¿A quién se enfrenta? ¿Encuentro amistoso o no? Folagor, aquí se acaba tu racha de victorias La palabra derrotar no existe en mi diccionario Samork mira y aprende ¡Ojito! ¡Ojito, Folagor contra Samork, hermanos! No he podido cambiar algunos modelos, ¿vale? El de Samork y el de Masudo no he podido Pero lo haré, ¿vale? Lo haré, no os preocupéis ¡Oh, oh, oh! ¡Flipas! Pokémon Espada, Dios hermanos O sea, es que esta intro ya Esta intro ya merece entrar en los anales de la historia Hermanos, Shamor, gracias por ese comentario que me dejó en el tráiler Y gracias por ese apoyo que me das que eh, es, es, es colega mío que le conocí hace bastante tiempo Porque, a ver, colega, coleguilla, sabes, en plan, hemos hablado algunas veces Le conocí cuando yo tenía como 500 subs y él tenía como 1000 o 2000 En plan, <risa> imaginaos desde cuándo eh, conozco yo a Samor, pero bueno, le conozco muy poco, ¿vale? Hace mucho que no hablo con él. Y ya él está en otro nivel, ¿vale? Él está en otra liga. ¡Ojo, que llaman a la puerta! ¿Quién llama? ¿Javix? ¿Llama Javix a la puerta? ¡Ojo, Javix! ¿Qué pasa? ¿Qué tal, Eka? Eh? ¿Qué pasa, compañero? ¿Ese es tu móvil nuevo? Sí, eh, me he comprado una pedazo de tablet roto de, de, de malditos locos. Mírale, es, es moreno, ¿eh? Es morenito. Y mi mamá es. rubia. ¡Qué guapo! Pues sí, por eso he venido lo más rápido que podía a buscar a Eka. No vale la pena gastarse pegado a la pantalla. Total, en casa grabamos todos los encuentros, o oh, los encuentros de del de señor Folagor. <ríe> Folagor campeón, eh, Samor, que es el octavo líder, Javix, mi compañero. ¿Qué es esto? Son todo Poketubers, hermanos. El mundo de los Poketubers. Ahí está. Chicos, madre mía, qué intro. Yo sabía que la intro me iba a dar un microinfarto al comentarla porque es que es, es, es, es estresante total. Eh, vale, pues chicos, salimos de aquí. Ah, no, no, no, no, espérate, espérate, que hay que coger la bolsa y la gorra, se me olvidaba. Compañeros, bienvenidos a Pokémon Espada VGC-Loke. ¿En qué consiste un VGC-Loke? Estaréis preguntándos. Muy fácil, si visteis el tráiler os haréis una idea y si no, pues ahora os lo explico. VGC-Loke quiere decir que todos, absolutamente todos... Los combates son dobles, son estilo VGC. ¿Qué quiere decir eso? Que tendremos que hacer muchas estrategias de VGC. Todos los Pokémon son random, en todas las rutas y en todos lados son random, excepto dos sitios. Los starters, ¿vale? Y obviamente los legendarios, creo que Zacian y Zapacenta, creo que, creo que son estáticos. Creo, creo. Espero espera no equivocarme. Son los únicos dos sitios donde los Pokémon son realmente los que deben ser. Por lo demás, todo lo demás es random... Ataques no random, ¿vale? Porque eh, quiero hacer estrategias VGC bien, en plan poder enseñar MT's... Poder pensar qué aprende cada uno... Entonces, los eh, Pokémon tienen sus propios ataques... Pero es cierto que hay Pokémon que están cambiados... Que hay Pokémon que tienen los ataques eh, diferentes... Así que... Habrá que hacer estrategias nuevas de VGC... Con los ataques nuevos o los tipos nuevos... Porque hay tipos nuevos y formas Galar nuevas... Dios, o sea... Eh, vais a flipar, chicos, vais a flipar, va a estar guapísimo... Una cosa que no he dicho... ...y que es importante, es que podremos capturar 2 Pokémon por ruta. ¿Por qué? Pues porque no hay muchas rutas en este juego. Básicamente, eh, sí, está la zona silvestre y tal y cual... ...pero eh, rutas como tal, creo que hay 10 en total. Y como hay tantos Pokémon super chulos... ...pues me apetece tener un montón de Pokémon chulos que usar... ...y no 10 Pokémon y la zona silvestre. Así que, hermanos, preparaos porque se vienen muchas capturas. Va a ser un bloque muy difícil. Pensad que en combates dobles... O sea, en combates individuales ya es difícil, pero en combates dobles que tienes que... ¿Cómo Te cómo? Eh, te pueden hacer focus a un Pokémon. Te pueden hacer focus y olvídate, ¿sabes? O sea, tus Pokémon pueden morir a la de ya. Por suerte tenemos aquí un contador de, de muertes en el layout. Bueno, no sé si está por aquí o por aquí, no lo sé. Eh, lo tenéis ahí en el layout, que por cierto lo hizo Tia Smile. Gracias a Tia Smile por esa intro, por ese layout grande. Hola mamá, ¿qué pasa? Hola hijo, has venido con Eka, ¿qué tal Eka? Sí, soy su nueva novia Digo, ¿qué? De no he dicho nada Y Follagor todavía no ha llegado eh, Claro, es que Havix es hermano de Follagor en este juego que... ¡Pum! La locura, chicos, la locura A ver, el lore no, no, no está muy cambiado, un poco sí, hay cosas nuevas Pero bueno, ya lo iréis viendo conforme avance el juego Porque, buah. <risas> os va a flipar, chavales, os va a flipar hay algunos modelos que no he cambiado, como habéis visto, el de Roy y el de Masuda no están cambiados, pero bueno, ya los cambiaré, no os preocupéis. Y la ropa nos la cambiaremos, por supuesto, porque eh, habrá, ya os digo, skins de Lilia, skins de... Bueno, es que os estoy incluso spoileando cosas, chicos. Pero es que es que hay tantas cosas que no os puedo contar todas en el episodio 1. Ya las veréis, porque son brutales. Vamos a ver al campeón, a Folagor, Pelo Rosa, <risa> que viene a la estación de Pueblo Park. Let's go. Lo que ahora lo no podemos hacer es capturar Pokémon porque no tenemos ni siquiera starter. Y hermanos, ahora veréis... Por cierto, ¿veis las texturas, chicos? Están hechas en HD. O sea, estas texturas son nuevas, no son las del juego original. Si queréis, comparadlo con el juego original y veréis cómo no es igual. Espectacular. O sea, yo estoy, estoy ilusionado, hypeado. Eh, me ha ayudado gente a hacer esta ROM, ¿vale? No, por, por suerte, yo no sé todo lo que va a pasar en la ROM, ¿vale? Porque si lo supiera todo, pues sería... Eh, aburrido para mí, o más aburrido Pero eh, hay cosas que van a sorprender Cosas que mm, conoceré de primeras ¡Ojo! ¡Ojo Folagoro! ¿Qué tiene ahí? ¿La camiseta de Eko Ken? ¿Esto qué es, hermanos? <risa> Un poco de promo, de promo autopromo Y ese Charizard, qué guapo el Charizard, compañeros Guapérrimo Por el like, ¿eh? Pon el like Así que, hermanos Dejad un super like de compitrueno por este Folagor pelo rosa con la camiseta de Coquen ¿Cómo estamos, pueblo? Para el campeón, Folagor está de vuelta en casa. Seguiré dándolo todo en combate por vosotros, mi adorado público. ¡Viva nuestro Poketuber, campeón! ¡Ojo! <risa> ¿Cómo saben que es Poketuber? Pues porque es el Poketuber más grande de, de, de, de Pokémon de España y de, y yo creo que del mundo, ¿no? La verdad que no lo sé, pero seguramente. Seguid entrenando a vuestros Pokémon y nunca lo digáis que no a un combate. Espero que algún día podáis... ver. Bueno, que sí. Campeón. A ver si se ve la capa, chicos. A ver si se ve la capa. Porque en la capa hay sorpresitas. A ver si se ve. Por favor, que se vea la capa, tío. Necesito que se vea la capa. Es que hay una sorpresita muy fresca que quiero que vea alguien... Ahí está. ¡Ojo! ¿Se ve? ¿Se ve? No, la liga poquedrada. ¡Ay, se ve muy poco! A ver si se ve en otra... en otra toma, chicos. No os preocupéis. A ver, la verdad es que me he puesto mi logo un poco grande, ¿vale? Mi personajillo ahí un <risa> poco... Un poco gigantesco, que en primer plano, pero bueno, no pacha nada. ¿Qué pasa, campeoncillo? Mira, eres un campeoncillo, Javix, ¿qué pasa? A ver, enséñame esa capa, hermano. Quiero ver esa capa. ¿Y ese Charizard? Está guapardo, ¿eh? La verdad es que pensaba que iba a ir más rojo, pero bueno, no está mal, no está mal. <risa> Vamos, enséñame esa capa, hermano. Ahí está, ahí está, lo tenéis. El logo de Tia Smile, el logo de la PCD. Suscríbete, pone, pone que te suscribas. Pues suscríbete, hermano, que es gratis. Que es gratis, compañero. Tienes el botón. Y el logo también de Holders. Ahí lo tenéis. Se ve: Holders, Liga Pokédraft, PCD y Tia Smile. Patrocinadores de. <risa> ¿Folabor? <risa> no, de Folabor no, pero de, de, de, de Lionel. Bueno, da igual, de, de mi juego, ¿vale? Les he metido porque son mis colegas todos y ah, tienen que ver conmigo. Pues ahí están. ¿Qué, qué, ¿Qué menos? Oye, Folagor, no te habrás olvidado de lo que... No, no, no. Claro, un starter. Claro que no es starter. Chicos, se viene el momento starter. Ahí, aquí los tenéis, chicos. Prepararse. Porque no estáis preparados. No estáis preparados. Es que no estáis preparados. Echadles un buen ojo. Se viene. Ahí está Gruki, ¿No? que con... Gruki no está...? ¡Mierda! ¡Gruki no está cambiado! <risa> ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No bueno, vale, Gruki ha salido mal, ¿vale? Gruki ha salido mal, lo siento mucho. Eh, Gajes del oficio, debe ser que está mal actualizado. Los otros dos sí que están cambiados. Es verdad que Scorbunny no se aprecia mucho, pero. ¡Ay! ¡Qué fail! ¡Qué fail, hermanos! No quería esto. Bueno, os lo puedo cambiar luego en. En, en cámara. De hecho, para vosotros sí que estará cambiado. No os preocupéis, que vosotros sí que lo estáis viendo bien, ¿vale? Os cambio el gameplay y a tomar por saco para que lo veáis bien cambiado. No hay problema. Pero ya la grabación va a ser esta. Sin problema. Venid aquí, pequeñajos. A ver, ¿qué, qué nos cuentas, Folagoro? Hay que elegir uno de estos, chicos. Ha llegado la hora de que, de que elijáis un Pokémon. Venga, let's go. ¡Dios! ¡Dios! Vale, hermanos. Se viene, ¿vale? Va a ser hasta aquí el capítulo de hoy. Va a ser un capítulo corto. Pero os tengo que explicar algo. Y es lo siguiente. ¿Te dejo elegir a ti primero? Vale. Vamos a dejarlo por aquí, compañeros. Pero antes, os voy a explicar por qué estos Pokémon son especiales. Scorbuni es tipo Fuego Eléctrico. Bueno, no. El, es, perdón, perdón, perdón, perdón. Scorbuni es Fuego, Sobel es Agua y Grookie es Planta. Creo, ¿vale? Pero las evoluciones no son como anteriormente, con el mismo tipo. Cinderace será Fuego Eléctrico, eh, Inteleon será. Agua fantasma y. Eh, gruki, gruki. Rila Boom. Rila <risa> Boom será planta lucha. Ya lo he dicho. Ya lo he dicho. Una vez sepáis estos tipos, hermanos, ahora está en vosotros elegir cuál queréis de estos estartes que sea el que empecemos. Sea el que sea, yo voy a estar contentísimo. Tienen los movesets cambiados, por supuesto, para aprender ataques interesantes. Eh, eso sí que no lo sé, no sé cuáles son, ni a qué nivel, ni nada por el estilo, pero ojo, ojo, ojo, el pedazo de starter con el que vamos a empezar. Y hermanos, elegí tenéis abajo una encuesta en la descripción, entráis en la encuesta y votáis por el que más os apetezca. Sobel, futuro Agua Fantasma, Scorbunny, futuro Fuego Eléctrico y Grookey, futuro Planta Lucha. Sí, el Fuego Eléctrico eh, le revienta la Tierra y el Planta Lucha le revienta al Volador, pero la vida es así, hermanos, es un loque... Vamos a pasarlo muy bien. Va a ser espectacular. Y chicos, dejad un super like de una apretad ese botón como si lo hubiera mañana. Y nos vemos en el próximo episodio donde elegiré el starter que vosotros mismos hayáis decidido. Así que nada, votad en la encuesta de abajo. Dejad un super like y nos vemos en el próximo capítulo de Pokémon Espada VGC Loque. ¡Chao! ¡Chao!